Hace un año y medio se estrenaba una serie en Netflix que pasó realmente desapercibida y no contó con el apoyo que suelen tener los grandes estrenos de la plataforma. Concretamente estamos hablando de Dark, en mi opinión personal de los mejores estrenos del año pasado y de las mejores series propias de Netflix que se pueden encontrar en la plataforma. Acabo de terminar la segunda temporada y la verdad es que me dejó mejor que en la primera, con más intriga pero con muchas dudas resueltas. Pero este vídeo no va a ser una crítica a la serie, más bien será un vídeo hablando acerca del final, explicando algunas cuestiones de la temporada y las dudas que quedaron. Ojo, este vídeo está cargado de spoilers, por lo que recomiendo terminar la segunda temporada para seguir viéndolo. En esta temporada hemos aprendido mucho sobre los viajes en el tiempo y los bandos que lo controlan. La segunda parte empezaba impactante con un joven Noah matando y que a su vez estaba trabajando en la cueva ya casi terminada por el año 1921. Todo esto ordenado por Adam, quien al final resultó ser un Jonas más anciano. Una duda que se nos aclaró fue la época a la que pertenece Noah, 1921, y que al ser él el hermano de Adrian Nielsen, él sería el abuelo de Ulrich. En todo este lío de los viajes en el tiempo, tenemos dos bandos. Por un lado está el bando de Adam, cuyo plan es crear un mundo donde no donde, bueno, por decirlo así, no haya tiempo, por lo cual no va a existir un dios, ya que dios sería la representación del tiempo, y por el otro está el de Claudia, que como vimos, ella quiere impedir que eso pase. Lo interesante es que ya el bando de Claudia no parece ser el bando bueno como vimos en la primera temporada, porque llegó a matar a su propio padre, y estuvo tomando decisiones un poco egoístas, y al final Noah no ha resultado ser tan malo como pintaba. Es cierto que mató a los niños y demás, pero a comparación de Adam, este es un bebé a su lado. En esta segunda temporada se nos habla de la paradoja de la predestinación, que no es más que cuando un viajero se ve atrapado en un bucle de eventos que está predestinado a pasar, y cuando el viajero cree que está haciendo cosas para que no pase, lo que tiene que pasar, al final está haciendo precisamente las cosas para que pasen en un futuro. Situación que ya vimos cuando Ulrich trató de matar al chico. O en esta temporada cuando Claudia lee el periódico donde aparece la sospechosa muerte de su padre y más adelante se ve que ha sido ella misma. Y como son experiencias que aún no han vivido, no pueden cambiarla. Ahora hablemos sobre el final. Nos enteramos de que Elizabeth, de adulta, tiene una hija con Noah, la cual vendría a ser Charlotte. Y esa es una de las razones por la que nunca supo nada de sus padres. Pero aunque Elizabeth sea madre de Charlotte, también en verdad es su hija. Elizabeth es hija de Charlotte, pero en algún punto ella tuvo una hija con Noah, que también sería Charlotte. Y Charlotte tuvo a Elizabeth para seguir con este bucle. Es un poco retorcido, pero es igual al caso de Miquel, que vendría a ser el hijo de Ulrich y Katarina, pero que al volver al pasado, creció y tuvo a Jonas. ¿Se acuerdan de la escena de Jonas y Claudia en la cueva? Jonas nos dice que su yo del futuro cerró el pasaje, pero que nunca pudo cortar el ciclo. Y según Claudia, se puede cambiar un factor para cambiar el ciclo. Así Jonas cambiaría las cosas como la muerte de su padre y la muerte del padre de Claudia. Jonas dice que lo importante no se puede cambiar, como ya hemos visto en muchas ocasiones, pero lo importante y lo insignificante no siguen las mismas reglas. No pueden cambiar cosas que influyan a gran escala, pero sí pueden cambiar cosas pequeñas, de poca importancia. Jonas y Claudia ya saben lo que va a pasar con relación al apocalipsis que se avecina para el 2020. Y cuando Jonas mete el líquido que se usa en la máquina del tiempo, es para tratar de que se cumpla esa teoría de lo insignificante. Entonces, Jonas vuelve a abrir el pasaje que antes había sido cerrado por su yo más adulto. A Noah lo matan porque, como dijo Adam, su vida es un nudo y la única forma de cortarlo es rompiéndolo para siempre pero la conversación que él tiene con su yo más joven donde le cuenta que le va a pasar algo importante en el día puede ser que ya sabía que éste moriría y resulta que Noah ya sabía esto porque en una escena entre el Noah joven y el adulto él le habla de que más adelante serán amigos pero que sabe que lo va a traicionar. Y sobre la carta que Noah le deja a Jonas por parte de Marta, Jonas tiene que cumplir todo lo que dice sobre salvar a Bartos, Magnus, Francisca y Noah para que se cumpla la profecía y que Marta viva, o sea que lo que más adelante pasa entre Adam y Jonas y Marta tiene que cumplirse si es que quieren que Marta viva a largo plazo. Adam antes de matar a Marta nos cuenta de que era el fin del ciclo y el principio del final, dando comienzo al tercer y último ciclo. Que Marta aparezca viva al final para rescatar a Jonas sería una buena señal para saber de que el segundo ciclo se completó correctamente. Y que de alguna manera, que aún no sabemos en el tercer ciclo, ella está viva y con un corte de pelo distinto. Además de que ella misma le dice a Jonas... Que ella viene de un nuevo mundo y teniendo en cuenta lo avanzada que se ve su máquina del tiempo eso no sería ninguna novedad a jonas adulto también lo vemos activar su máquina del tiempo para completar lo que le pidió marta en su carta de salvar a bartos y los demás y como su máquina del tiempo solo puede avanzar o retroceder 33 años va a tener que aparecer o en el año 2054 o en el pasado, en el año 1987, pero no tengo ni idea de cuál de las dos fechas será. Pero lo que sí sabemos es que los que se salvaron en el búnker van a envejecer unos cuantos años hasta el año 2054. De esa manera, nos darían los cálculos con Claudia para que pase de su yo adulto de unos 50 años hasta su versión más anciana de unos 80 años. Lo mismo con Elizabeth, que tiene unos 12 años aproximadamente y que en el año 54 la vemos con unos 40 y pico. Al igual que con Noah, que debe tener unos 18 años y que su yo adulto debe tener unos 40 años. Igualmente, no olviden de que Claudia tiene en su alijo una máquina del tiempo. O sea, que en teoría podrían usarla para ir 33 años hacia adelante o hacia atrás, y bueno, a partir de ese momento en el búnker hasta dentro de un par de años, cuando Elizabeth tenga la edad suficiente para estar con Noah, va a nacer su hija Charlotte, quien va a ser enviada al pasado para poder crecer. Sobre Peter, no sabemos nada de él, ni en el futuro ni en el pasado. Y pasa lo mismo con Regina, quien encima tiene cáncer. También es curioso de que Magnus, Noah y Francisca de adultos van a estar del lado de Adam, por lo que vimos en 1921 y sobre Bartos no tenemos ni idea porque no le hemos visto en esa época ni en el futuro casi que me olvido de catarina quien la vemos irse a la cueva con el mapa de jonas y sus cosas ella se quiere ir a 1987 donde va a poder encontrar a Miquel y también a su marido aunque lo último ella todavía no lo sabe Igualmente cuando viaje al pasado y todo, no va a poder volverse con su hijo, porque el ciclo sería de que el del 87 crezca para que después sea el padre de Jonas. Creo que he hablado de todos los puntos más importantes, pero si algo se me ha olvidado, me lo hacen saber en los comentarios. Ahora voy a comentar algunos aspectos que se quedaron en el aire y que seguramente serán resueltos en la tercera temporada. Número 1 ¿Qué fue lo que Noah le dijo a Bartos que hiciera? Porque cuando Magnus y Francisca y Elizabeth se lo encontraron en la cueva, se le veía como si estuviese saliendo. Pero, ¿por qué iba a estar en la cueva para viajar en el tiempo si él tiene una máquina del tiempo en el maletín? A no ser de que Noah le haya dicho de que fuera al futuro o al pasado a buscar la máquina. Y después, ¿por qué se le veía tan nervioso? Era como si lo que le dijo Noah que iba a pasar no fuese a cumplirse. Sabemos que los 27 de junio, de diferentes épocas, son momentos cruciales para los principios y finales de los ciclos. Lo que permite viajar a las personas 33 años hacia el futuro o hacia el pasado es la partícula de Dios o el portal. Noah, mata a la versión anciana de Claudia, pero ella ya sabía que eso iba a pasar y después él se entera de la verdad sobre su hija Charlotte, como, mmm, como si casi todo fuese un plan por parte de Claudia. En 1921 es la época donde ya casi está terminada la cueva para viajar en el tiempo y donde vivía Noah con su hermana Agnes y su familia los Nielsen, familiares de Ulrich. Pero lo que sí sabemos o sí todavía queda en el aire es quién es el verdadero padre de Tronto. Ulrich envejeció desde el año 50.